Eh, primero vamos a dar una información, no sé si me consiguen los muchachos una foto de Milagro Germán Sí, no. Milagro Germán no... No, no, Milagro no. Germán eh, ¿Es Milagro Germán? Sí, papi no, chulo, no, no, papi, no, papi chulo, yo. espérate, espérate Es eh, Milagro Germán, papi chulo Le bien, le bien, bien tú, no, no, le estoy bien, diciendo bien, yo Le bien tú espérate. Yo tengo la imagen aquí Tengo la imagen aquí, Ven aquí. Mira ah. esa, mira esa Ok, esa es otra, ese, el... ok Ok, hay dos designaciones, pero la que yo te tengo es otra designación. Oh, okay, Porque la de eso. Milagro Germán y la de Milagro t -Bos. Bueno, a Milagro Germán eh, se va a designar, eh, señores, señores, como vocera de la presidencia. ¡Bien! ¡Apoyando a la mujer! eh. La mujer, la Ya, mujer. ya, estamos cansados de gente que eran muy, muy importante para el presidente eso. que o sea, la oh, mujer eh. que es la que... O sea, Marchena, el cargo de Marchena de, lo, va a, lo va a hacer Milagro Germán, o sea que ella ha sido designada, va a ser designada como directora de comunicaciones y vocera de la presidencia de la República Dominicana. Así que felicidades para Milagro, Milagro se fajó, Milagro es una, una mujer muy, muy honesta muy seria, una muchacha que, una, una, una, vamos a decirle muchacha, porque no te digan vieja, eh, que te, que te una joven, una joven que te habla con con la verdad siempre. Y eso está muy, muy, muy bien que Milagro Germán sea eh, eh, designada como directora de comunicación y vocera de la presidencia para el gobierno de Luis Abinader. ¿No? Tienen una foto, sí, una foto de, de Milagro para que la gente sepa. Pero también ha sido designada. Según, Nos fuimos milagros. Muchos eh, milagros. Hey, mucho milagro, eh. Qué importante. Eh, la mujer tomada en cuenta en este gobierno. Muy, que decían muy, importante, que no. muy importante, muy importante. Señores, también está. La primera designación eh, de, de funciones, que también estará por la señora, mi respeto para ella... Doña Milaros Ortiz Bosch. Amiga de Neto Flow, eh, Amiga de Neto Flow, amiga de Neto Flow. Flo será responsable de la política de transparencia y ética, o sea, de la corrupción. Trabajará en ética. Lo que era una bebincho que estaba cómodo ahí, que nada más iba a visitar la oficina, va a estar Doña Milagros Ortiz Bosch. Yo lo veo muy bien. Doña Milaros tiene mucha experiencia. Eh, una mujer que a su edad tiene mucho conocimiento. Eh, militantes de varios años del PRD y ahora del PRM y yo veo bien que luchadora por el partido que estén designando yo voy a chequear a ver porque como que no sé si el internet muchachones no me está llegando estoy como más bonito, flaco, ¿sí, o no? No vamos a ver más el a ver. Eh, sí. vamos a ver mientras buscan la o sea, foto aquí. de milagros germán Luis Abinader eh, vamos ver, yo voy a ver si hay más designaciones porque estoy viendo varias designaciones y las dos que he visto son estas dos de Milagros Ortiz en ética, o la prevención de la corrupción. Yo espero que, y yo espero también que Doña Milagro haga un buen trabajo, porque es un trabajo fuerte, fuerte, fuerte. No es, no es, un, o sea, no es un departamento sencillo, es el trabajo más, uno de los más fuertes. Y... El y la segunda la que mencionamos como vocera de la presidencia está eh, Milagros Germán. En milagro nos fuimos este jueves. Mi, este milagro, Milagro, milagro mira. Okay. Hoy es viernes, así que eh, yo creo que no tengo la fotografía, aunque no la pusieron. Pero hay muchas designaciones en esto. Vi, vi, vi, vi. El flaco aquí. en San Francisco. Mira en el flaco, flaco está atrás de ti, eh. A de mí. Está atrás de ti, un puentecito público. No. Eh, eh. <ríe> Eh, eh, no, eh, Ministro de no. Juventud, yo gasté demasiado en la caravana con él. Ni <ríe> con el flaco ni el hijo mío. Yo no lo vi, el flaco ¿Qué? no. porque está? Y se va. Era gasolina! Sí, porque yo andaba como quien andaba conmigo era Vito No Sí, yo no lo vi a él, yo no lo vi. Eh, ese Vito no Un saludo Vito, a Víctor Alfonso <ríe> Bellé que llegó como a las 5 de la mañana. <risa> ¿Y dónde no era que ustedes estaban en Bueno, pues llegó a las 5 de la mañana y yo llegué. No, no, no, no. Él se montó contigo. Y ya de conmigo se quedó vaya. mi primo mío. Y ya cuando ustedes iban por el de yo dije yo, no, espérate, estoy cansado, yo voy a... Después que tú lo armaste la caravana, porque nosotros, <risa> hay que decirlo, las imágenes está están ahí. Las botan ahí, sí, sí, sí, es cierto, tienes razón. Y, y de verdad, y el cariño de la gente, El pues cariño la gente, la gente, gente, la gente es loco vaya, con nosotros. Ay, la gente está activa. Loco con nosotros y yo me siento no sumamente Tú puedes irte que no hay un peso hoy Ya, no, no yo, lo yo lo que Yo lo quería es que documento. hay documentos Documentos que hay, pues mucho ¿eh? Muchos documentos que hay Pero nada, Muy no tengo la información el aire Ah, no, Ma'o, Ma'o, Ma'o, Ma'o, que es un hombre que se ha tirado el deporte de Pueblo Nuevo de San Francisco de Macorís La cara de deporte se llama Ma'o Liberato ¿Eh? Que un hombre, mira, eh, eh, el barrial, campeón eh. Eh, lleva, lleva, su uh, equipo de, de, de basquetbol lleva claro. a, la, a la cárcel que, que Ayuda es... a, a la, al CCR que. Corrección de Víctor La corrección de Víctor Valle, un hombre que aporta a la sociedad. Es en el deporte siempre me votado ahí. siempre Y otra cosa, uno de los que dijo, sí, cuando se formó el PRM aquí en San Francisco de Magori Mao ha sido. Siempre, siempre ha estado presente, eh, siendo presidente de la zona Ñe también, del club de Maná Y, hoy, y, otra y cosa, cuando falta una pelota. No, no, no, Neto, y te voy a decir algo que me dijeron que le están vendiendo sueño a los muchachos de Máximo Gómez. Si Mao coge eso, si me, hace, a, me Atención es. a los deportistas de San Francisco de Máximo, Máximo Gómez, Gómez. Tienen que pujar como dicen popularmente, <risa> a que Mao Liberato sea director de deporte de la provincia de Duarte para que tanto el básquetbol como cualquier deporte, porque lo apoya todo, Mao sea el director, porque un hombre que sin estar en ningún puesto de gobierno se ha tirado el basquetbol arriba, cuando usted habla de cualquier torneo Mao está presente, Mao aporta tanto en lo personal como en lo económico, en lo que sea, Mao tiene que ser el director de deporte de la provincia de Duarte, mi pensar okay. que el, el, el aquí, está, okay. aquí tengo ya los futuros nombramientos aquí están, atención para el Ministerio de Educación, irá el señor Roberto Fulcar. ¡Bien! ¡Bien, digo, Fulcar! Profesor, ay, ay, ay. Yo espero que Fulcar haga modificaciones en educación, porque yo quiero yo quiero que cambios. Para designación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el señor eh, Ro, Robert eh, Álvarez, el señor Robert Álvarez, que okay, el señor Roberto Álvarez será designado en relaciones exteriores. Yo pensaba que era Paito y no, no, Robert, no Álvarez. Robert Álvarez, parece que el tipo un popi. Eh, Milano Germán, ya lo dijimos, será de la presidencia. Eh, Ortiz Bosch, ya habíamos mencionado. Por ahora, esos son los nuevos, los futuros nombramientos por ahora que el presidente ha mencionado. Ahí está Robert Fulcar, Ministerio de Educación. Robert Álvarez en Relaciones Exteriores, Milagro Tibor, Directora de Comunicación y Vocera de la Presidencia, Milagro Germán en Ética. Por ahora, esas son las personas... Que el presidente tiene ya seguro claro, su puesto. Claro. No, se Supongo yo que supuesto. durante el día o mañana van a seguir designando. Van a un, seguir... un saludo al a, a compañero Misael de Vistervalle, Valle, un dirigente de la juventud muy querido ahí en esa zona. Un saludo, saludo que nos está viendo. La gente siempre está pendiente a uno, Muchas. a este programazo. Esa designación yo la veo bien porque son está personas bien. que van a cuidar a este país. yo, en realidad, cualquier la de, que yo la de, Te voy a ser sincero, la de Fulca está bien en educación, pero yo quiero que él venga con algo nuevo. O sea, es algo nuevo, es con, nada más no que inviertan en infraestructuras y no que también cambien el modelo Porque yo soy maestro y yo quiero como que eso sea diferente, o sea que no sea la misma vaina Tiene bueno. que ver, vienen con siempre, tú sabes que vienen con cosas nuevas sí Esperemos sí, en Dios eh, que sea beneficioso para todos Claro, y que se aproveche el 4% porque nada más no es construir claro. escuela como estaban algunos ministros que había Bueno, ellos les vamos con la primera información